Bueno, señorías, antes que nada nos sumamos a la esperanza expresada por varios grupos de esta Cámara de que la senadora Muñoz dimita por haber insultado a las víctimas del franquismo ayer y por haber insultado a las víctimas de la violencia sexual anteriormente. Mm. Senadora San Damián, este es el día de la marmota, eh, de verdad revise los canales por los que se informa, porque lo que vivimos en Cataluña no se parece en nada a lo que le llega a Castilla y León, a usted. Que se lo tenga que decir el senador Alegre ya me parece como para hacérselo mirar, la verdad. La moción que presentan hoy, Responde, dice la misma moción, lo dice la moción, dice que responde a que el ministro Marlasca no les tranquilizó en el pleno de diciembre. Es cierto que, andan, que ustedes andan un poco faltos de calma, pero dudo mucho que eso lo arregle esta moción. Su falta de calma, su nerviosismo, no responde a que en Cataluña estemos en una situación ni más ni menos crítica que hace un tiempo. De hecho, estamos en un absoluto empantanamiento. Su falta de calma, su nerviosismo, es esa histeria a la que sucumben ustedes cada vez que son oposición. Y tiene que ver con que ustedes, 40 años después, siguen sintiendo que el Estado les pertenece y que todo, que todo vale para recuperar el poder. Cualquier cosa es cualquier, cualquier cosa, porque hay nervios. Y si hay que incendiar un territorio, pues se incendia. Señorías, hay en esta moción una sola verdad. Existe descontento en Cataluña porque, efectivamente, el Gobierno descuida los problemas, los problemas cotidianos de la gente. La sanidad, la educación, el empleo, la convivencia, la vida cotidiana, efectivamente, no entran en la agenda del señor Torra, lo mismo que no entraban en la agenda del señor Rajoy. Y en esa pinza hemos vivido demasiados años sin buen gobierno. Pero es que, que eso lo, eso lo digáis vosotros, señorías del PP, vosotros que venís recortando en sanidad maltratando la educación, desregulando el empleo, incendiando la convivencia y precarizando la vida cotidiana. Es que es de un cinismo que echa para atrás. El Gobierno Torra no gobierna y problemas no nos faltan, que en Cataluña estamos peor que nadie en listas de espera en dependencia, en tasas universitarias o en precios de alquiler. Pero a Torra lo echará la gente democráticamente y en las urnas si así lo decide, no vosotros, vuestra soberbia y vuestras ganas de quitar y poner gobiernos a conveniencia. Dicho esto, el relato, el relato de la moción es bien feo, pues tras acusar al gobierno de desatender las necesidades reales de la gente, pasa a problematizar el hecho de que las competencias estén transferidas para luego pedir al gobierno intervención de ley y orden para que las catalanas y los catalanes no nos sintamos desasistidos, desasistidos, que no nos sintamos, que no nos sintamos desasistidos, dicen. No se preocupen por nosotras, de verdad no se preocupen, que sus asistencias las conocemos muy bien. Sus asistencias se resumen en dos campos de acción, recentralización o represión, fin de la cita. En esos dos conceptos caben todas las mociones, todas las propuestas, todas las ideas y todas las acciones que ustedes han emprendido en relación a Cataluña. Ese es un camino desastroso, doloroso y fallido. Así que entendámonos bien. Ustedes no están en condiciones de dar lecciones a nadie sobre esta cuestión, pues ustedes han sido, son y han decidido seguir siendo mechero indispensable del conflicto catalán. Que sin ustedes, señorías del, señorías del PP, no hay proceso. que en buena parte del proceso es hijo de la vergonzosa campaña de odio que lanzaron ustedes cuando el estatut, y es hijo de los silencios y los desprecios posteriores, y es hijo definitivo de la represión. Y una cosa os digo, señorías del PP, ni se os ocurra pensar que representáis el sentido común de España en esta cuestión. Os recuerdo que el CIS evidencia que el 72% de los españoles y las españolas opta por el diálogo con Cataluña y no por su locura de mano dura. España, claramente, es mejor que ustedes. Y, en fin, el PP ha convertido la Cámara Territorial, la Cámara Territorial de España en una tertulia monotemática... ¿Sobre qué dice, hace, trama, insinúa, sueña el procesismo catalán? Ustedes, se lo he dicho otras veces, deberían pedir perdón a la sociedad catalana por haber convertido Cataluña en un lugar herido. Años nos costará reparar lo que ustedes destrozaron. Pero es que además, ustedes deberían también pedir perdón al resto de territorios y a sus senadores y senadoras. Pedir perdón al resto de comunidades autónomas, que no son Cataluña, por ignorarlas. Va vale, determinando, señorías. Termino. Pues su obsesión con Cataluña su obsesión con Cataluña desplaza, impide o tapa el debate sobre cualquier otro territorio, de la misma forma que impide el debate sobre el mismísimo modelo territorial de España, es decir, sobre España misma. Esta Cámara debería tener el valor de discutir y avanzar en aquello que le es específico y esencial sobre, Termine, cómo, articular, señoría. sobre cómo articular el país de países que somos. Termino. Muchas gracias, senadora